Partiendo del punto concreto que vivimos en un mundo actual tan cambiante, es necesario como docente contribuir a que existan estudiantes en los, en los entornos virtuales de aprendizaje, debido a que es una de las formas de ayudar a prevenir la frustración y el abandono según Borges, y son tan dinámicos como adaptables en comparación con los planes de estudio. Comparándolos con las clases presenciales, las cuales tienen como principal limitante la asistencia al aula, enseñanza, los EVA nos permiten trabajar a distancia en un marco más flexible con nuestros educandos, proporcionando de esta manera un entorno productivo para ambos, tanto docente como alumno. A menudo los estudiantes en línea primerizos no habrán tenido oportunidad de saber en qué consiste ser estudiante en línea, ni lo que implica hacerlo. El entorno presencial tiene distintas estrategias que aplicadas en los EVAs muchas veces no coincidirán para acentuar un buen desarrollo y aplicación para un buen desempeño en línea. Por eso, como buenos docentes debemos buscar un abanico de opciones a las que mejor se adapten a la situación.